¿Qué pasa, mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Oye, ¿te puedes creer que en un metro con 70, en un metro con 70 cuadrados, es decir, un espacio súper pequeño, lo que podría ser una despensa, puedes tener una sala de lavandería en tu casa? ¿Qué es una sala de lavandería? Bueno, es una zona donde se puede colocar la lavadora y la secadora, dos aparatos que en las cocinas meten ruido. Y para mí, si se puede, es mejor sacarlos porque me molesta. Además, tienes que tener una zona donde poder apoyar sobre una encimera. Oye, pues siempre que vengas con algún balde, la ropa que entra y cambia de lavadora a secadora. Que puedas seleccionar la ropa de color y la ropa blanca. Dos piezas abajo de 60 centímetros. Y quiero darte un tip súper importante. Tienes que ir a un poco más de fondo. Nos hemos ido a un fondo 67 centímetros. Una para poder en conectar las máquinas detrás y dos para ganar esos 5 centímetros más de encimera que te van a venir de perlas hemos elegido una encimera en laminado imitación a madera para darle ese toque nórdico con el resto de electrodomésticos y también con el acabado blanco un mueble en la parte superior de 80 centímetros y dos pequeños estantes que seguramente nuestros clientes los utilizarán para tener algunos productos que necesiten tanto para la lavadora como para la secadora pero aquí no acaba la historia te estás dando cuenta que hay un pequeño escobero todavía en la otra parte. Nos quedaba un hueco en construcción entre la pared y la columna. Así que hemos aprovechado para hacer un pequeño escobero y tener allí pues, nuestras escobas, los aspiradores, incluso algún cubo de fregar. Claro, en un espacio tan pequeño, fíjate qué zona más buena para poder hacer la colada. Y es que yo creo que si tienes la oportunidad de crear una pequeña sala de lavandería, no te vas a arrepentir. Espero que te haya gustado este vídeo. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Adiós.